Palmera Excelsa Es conocida por los nombres vulgares de palmera excelsa, palmito elevado, palmito de pie, palmera de fortune, palma excelsa o palma de jardín, la palma excelsa es originaria de China y es una planta de crecimiento lento que puede alcanzar los 10 metros de altura. Tienen un tronco muy similar al de la palmera Chamerot o ilis, palmito y grandes hojas de un metro de ancho en forma de abanico y color verde oscuro que presentan unos 60 foliolos estrechos terminados en punta. Las flores perfumadas son pequeñas pero surgen en largos vistosos racimos colgantes de más de medio metro de longitud producen frutos redondos de color negro azulado, se emplean mucho en parques y jardines formando grupos o como ejemplares aislados, las plantas jóvenes pueden ser utilizadas como planta de interior en grandes macetas, la palmera celza es precisa de una exposición de pleno sol pero protegida del viento, puede resistir heladas, si se cultiva como planta de interior necesitarán un lugar muy bien iluminado aunque no reciba el sol directamente. No es exigente en el suelo siempre que retenga algo de humedad, prefiriendo suelos arcillosos y con materia orgánica. Soporta bien el trasplante, que podemos realizar en primavera con el cepellón. La edad de forma regular para que la tierra siempre esté algo húmeda, pero nunca encharcada. Podemos abonar con dos o tres aportes de fertilizantes mineral durante la primavera y uno de fertilizante orgánico hacia el otoño. Estas palmeras no necesitan prueba pero si se desea, se le pueden ir retirando las hojas secas. Son plantas resistentes a las habituales enfermedades de los jardines. Se pueden multiplicar mediante semillas sembradas en primavera, pero dado su lento crecimiento es mejor adquirir los ejemplares en viveros o centros de jardinería. Gracias por tu visita al canal vuelve pronto